Saludos gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, sean todos bienvenidos a este live donde estaremos hablando de los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello. Espero que puedan disfrutar de este contenido. Compartan este video con sus diferentes colegas y amigos y los diferentes grupos de medicina que estén. Vamos a ver cuáles son las principales venas del cuello. Y las principales arterias que estarán irrigando la cabeza y el cuello. ¿Entendido? Quiero que por favor me dejen en los comentarios si tienen alguna duda con relación a estos vasos sanguíneos que estaremos viendo. Y disfruten de este contenido. Me van a dejar en los comentarios cualquier duda o inquietud. Estaremos verificando los comentarios que ustedes vayan dejando. Muchísimas gracias por estar por acá. Vamos a iniciar jóvenes, vamos a ver primero las venas del cuello. Tenemos que conocer que las venas que van a drenar la cabeza y el cuello son denominadas venas yugulares. Tenemos las venas yugulares externas, venas yugulares anteriores, venas yugulares internas. Estas venas son muy importantes y tenemos que conocer dónde se originan y dónde terminan cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de la vena yugular externa, es esta vena que se evidencia acá, vena yugular externa que se va a encontrar por fuera del músculo esternocleidomastoideo, esta vena se origina en el espesor de la glándula parótida. Tengan eso en cuenta para fines de exámenes que posiblemente se lo puedan preguntar. ¿Dónde se origina la vena yugular externa? En el espesor de la glándula parótida. Recordad también los elementos que atraviesan la glándula parótida. La vena yugular externa es uno de ellos. Bien, muchísimas gracias Agustín por estar por acá activo con nosotros. Tenemos también acá que la vena yugular externa se va a formar por la unión de la vena temporal superficial, que es esta vena que se ve acá, y la vena maxilar interna. Estas dos venas en el espesor de la glándula parótida es lo que va a dar origen a la vena yugular externa. Otros autores mencionan que la vena temporal superficial y la vena maxilar van a formar la vena retromandibular. Pero si podemos conocer esa vena retromandibular viene siendo casi la misma yugular externa. Pero en su formación a nivel del espesor de la glándula parótida esto tenemos que tenerlo pendiente. Esta vena que se ve acá, la temporal superficial, ella recoge la sangre de la región temporal de la cabeza y el cuero cabelludo de esa región, ¿entendido? La vena maxilar interna, vamos a verificar acá, quitamos este músculo, que es el músculo macetero, para ir verificando dónde estará formándose la vena maxilar interna. La vena maxilar interna, recordar que ella es homóloga a la arteria maxilar, que es rama terminal de la arteria carótida externa. Acá podemos ver la axilar profunda que se va a unir a esta, que es la vena temporal superficial. Y esta porción acá viene siendo la vena yugular externa. ¿Entendido? Eso es lo que tenemos acá como importancia. Lo que tenemos que conocer. También tenemos que saber que esa vena yugular externa desemboca, miren en dónde, desemboca a nivel de la vena subclavia. Bien. A nivel de la vena subclavia es el lugar donde desemboca la vena yugular externa. Ahí la podemos evidenciar. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando por acá. Eh, Chequera, briz saludo. Ricardo, saludito. Recordar eso. Se forma en el espesor de, de la glándula parótida y termina a nivel de la vena, de la vena suclavia. Esa es la yugular externa. Tenemos también las venas yugulares anteriores. Las venas yugulares anteriores las vamos a encontrar en la región anterior del cuello. Estas se van a formar delante de acá en la región suprayoidea. Es raro que no la tenemos aquí mostrada por este atlas. Pero tienen que saber, a nivel de la región suprayoidea, es el lugar donde se van a formar las venas yugulares anteriores. Y van a unirse en la región acá por encima de la horquilla external, por una vena transversa. Y recuerden que esa vena puede drenar directamente en una de las venas suculadas. Déjenme verificar acá. Déjenme mostrarle si se puede ver. Entonces, recordar esas venas yugulares anteriores. Ellas van a recoger la sangre de la región anterior del cuello. Es muy importante conocer esas venas que se van a formar acá en la región suprayoidea. De la, debajo de la mandíbula y van a ir dirigirse drenando en una de las venas que se evidencian acá puede drenar directamente en una vena subclavia o en la unión entre la vena subclavia y la yugular interna ese es el lugar de drenaje de las venas yugulares anteriores también es importante conocer estas venas que se ven acá que son las venas yugulares internas, miren acá vena yugular interna la vena yugular interna, ¿dónde se forma? Esas venas yugulares internas se van a formar dentro de la cavidad craneal. Específicamente a nivel del agujero rasgado posterior o agujero yugular. Ese es el lugar de formación de ellas. Eso es lo que yo quiero mostrarle a ustedes. ¿Dónde están ubicadas? ¿Dónde se forman? y ¿Dónde terminan? Esas venas yugulares internas van a recoger la sangre. Miren de dónde. Va a recoger la sangre de este tronco que se ve acá, que es denominado tronco venoso, tiro facial. Tronco venoso tirolingo facial. Esta es la vena lingual. Esta es la vena facial. También la faringe ascendente puede desembocar en ese tronco venoso y se va a llamar tronco venoso, tiro faringo facial. Es muy importante tener en cuenta esto. Y luego ese tronco va a drenar en la vena yugular interna. Acá tenemos otra vena, esa es la vena tiroidea superior, que drenará directamente en la vena jugular interna. O puede drenar uniéndose a este tronco que hemos mencionado. Tronco venoso tiro, lingo, faringo facial. ¿Entendido? La vena facial se va a formar acá a nivel de la vena angular. Esa es una vena que se ve acá a nivel del ángulo interno del ojo. Se llama así vena angular. Es la que va a dar origen a la vena facial. Y vamos a tener que la vena facial va a recoger la sangre de la cara. ¿Entendido? Por ejemplo, acá tenemos esta venita que es la vena labial inferior. Tenemos esta que se ve acá, que son las venas labiales inferiores. Y miren acá: esta que son las submentonianas, que drenarán directamente en la vena facial. Eso es importante tener en cuenta con relación al drenaje venoso de la cara. También podemos evidenciar acá esa, ese plexo, es denominado plexo pterigoideo. Ese plexo pterigoideo puede drenar directamente en la vena maxilar, en un plexo maxilar profundo que se va a encontrar acá adentro. También es importante conocer que la vena yugular interna va a ayudar a formar el paquete vascular nervioso del cuello. Junto con quién? Junto con la arteria carótida común y el nervio vago, que estará acá, también acá a este nivel. Vamos a mostrar la parte nerviosa para evidenciar el nervio vago, que es esta estructura que se ve acá. Nervio vago, si le damos acercamiento, esa estructura que se ve ahí corresponde al nervio vago, la vena yugular interna y la arteria carótida común. Esos son los elementos, recuerden, que forman el paquete vásculo nervioso del cuello. Que no se le olvide eso, esos elementos que hemos mencionado. ¿Qué sucede? La vena yugular interna va a pasar acá, por delante de ella se va a relacionar con el tendón intermedio del músculo homoyoide, Pero acá lo vemos un poquito lejos. El vientre superior en este caso el que está mostrando. Pero es el tendón intermedio que va a estar por delante de la vena yugular interna. Luego esa vena yugular interna llegará a la base del cuello. Acá la vemos. En la base del cuello se va a unir a la vena subclavia de ambos lados miren acá, y van a formar, van a dar origen a la formación de la vena brachiocefálica. Vena brachiocefálica derecha e izquierda se van a formar, ¿por quién? Por la unión de la vena yugular interna y la vena suclavia. La vena brachiocefálica, en este caso derecha, y la vena brachiocefálica izquierda. Ahí tenemos, se van a formar por la unión de las venas yugulares internas y la vena suclavia venas brachiocefálicas. Por favor jóvenes, denle like a este video para que le salga más personas y también compartanlo. Se lo agradezco. Y nos pueden seguir en esta página para hacer más contenidos y así pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias por estar por acá viéndonos en este like. También jóvenes, tenemos acá la vena tiroidea inferior. Esta vena tiroidea inferior, por lo general, ella es la que recoge la sangre de la glándula tiroides y por lo general ella va a drenar en la vena braquecefálica izquierda. Miren acá. Drenará en la vena braquecefálica izquierda. Esa es la anatomía normal que ustedes tienen que conocer. En algunos casos ella puede drenar la vena tiroide inferior de un lado y de otro lado en venas braquecefálicas individuales, tanto en la derecha como en la vena braquecefálica izquierda. ¿Entendido? denle like también al video, la manito, corazoncito para que a más personas le pueda salir y Facebook lo recomiende ¿Qué tenemos también jóvenes, tenemos que conocer estas venas que se ven acá esas venas que se ven profundas, son las venas vertebrales las venas vertebrales, recuerden que van a estar dentro del, del agujero transverso acompañando a la arteria vertebral, miren acá esas venas vertebrales van a recoger la sangre dentro de las vértebras y van a drenar, miren dónde, a nivel de la vena suclavia. ¿Entendido? Las venas vertebrales drenan a nivel de la vena suclavia antes de desembocar en la vena braquecefálica. O desembocar para formar la vena brachiocefálica. Eso es importante tener en cuenta de esas estructuras venosas que hemos mencionado. Ahí tenemos la vena yugular externa. Mencionamos que va a estar entre el músculo esternocleidomastoideo superficialmente y el músculo platisma, que es lo más superficial. Y tener en cuenta cuáles son esas estructuras que evidenciamos acá. Vamos a ver ahora, jóvenes, las arterias de la cabeza y el cuello para que ustedes puedan tener en cuenta cómo estará dada la irrigación de estos elementos o estructuras. Vamos a evidenciar acá la arteria subclavia. Esta, recordar el origen de la arteria subclavia del lado derecho y del lado izquierdo. La arteria subclavia del lado derecho se va a formar o se origina del de tronco arterial brachiocefálico. Tronco arterial brachiocefálico es lo que dará origen a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida común. Perdón, sí, a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida común derecha. Eso es lo que tenemos que tener pendiente acá, la formación de esos elementos. ¿Entendido? Quiero que las informaciones la tengan ahí guardadita y para fines de exámenes tener en cuenta las informaciones que le estoy dando. ¿Qué tenemos también? Estoy quitando las venas para mostrarle solamente las arterias. ¿Qué tenemos también? Acá podemos ver la arteria. Déjame quitar esto quitarle el esternón para mostrarle el origen de cada una de las arterias subclavias y las carótidas comunes. Por ejemplo, acá podemos evidenciar la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Déjenme mostrarle bien esas estructuras. Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo en este live y... Por favor, denle like y compártanlo. Comenten en la, en la caja de comentarios para que, si tienen alguna duda, yo la respondiendo inmediatamente. Miren acá, jóvenes. Esto acá es el arco de la aorta. Déjenme mostrarle bien. Eso acá es el arco de la aorta. Recuerden, arco de la aorta. Del arco de la aorta van a salir las siguientes arterias. Tenemos la arteria brachiocefálica. Arteria brachiocefálica. Luego tenemos la arteria carótida común izquierda. Después tenemos la arteria subclavia izquierda. Miren acá. Arteria brachiocefálica, la arteria carótida común izquierda, que van a ser directamente del arco de la aorta. Esta. Y vamos a tener esta, que es la arteria subclavia izquierda. Entonces, las arterias subclavias van a estar ubicadas acá la subclavia izquierda recordar que es más larga que la derecha porque tiene un, tra un trayecto intratorácico como se encuentra dentro de la cavidad torácica y nace directamente del arco de la aorta esta va a tener un trayecto más largo que la otra, que es la derecha que se va a encontrar directamente en la base del cuello y vamos a ver acá cuáles son las ramas que emiten la arteria subclavia recordar que con relación a esto que se ve acá que es el músculo escaleno anterior ellas van a tener esas arterias subclavias van a tener ramas que son presescalénica, interescalénica y posescalénica. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Miren acá. Esta ramita que se ve aquí, que es rama de la arteria subclavia, que va para el tórax, se llama arteria mamaria interna o arteria torácica interna. Esa es una rama colateral presescalénica que emite la arteria subclavia. Acá tenemos la primera rama que emite la arteria subclavia que es la arteria vertebral. Recordar que esa arteria vertebral va a penetrar por los agujeros transversos de las vértebras. Luego penetra a nivel de la cavidad craneal por el agujero magno. Y acá va a irrigar el encéfalo y la médula espinal. Ese es el territorio de irrigación. Podemos decir que esa es la rama más importante que emite la arteria subclavia porque va a irrigar el sistema nervioso central médula espinal a nivel del cuello y la, el encéfalo, específicamente el circuito posterior formando acá las arterias, la arteria vacilar que va a irrigar tanto cerebelo como el tallo encefálico y el lóbulo occipital del cerebro la arteria mamaria interna básicamente lo que va a irrigar pared torácica interna acá como dice su nombre va a dar unas ramitas que son las arterias pericaliofrénicas que acompañarán los nervios frénicos y también va a irrigar la pleura, el pericardio en sí, pericardio y el diafragma. Luego tenemos jóvenes de esta rama, un tronco que se ve aquí, ese tronco, que es el tronco tirocelvical. De ese tronco tirocelvical nace la arteria tiroidea inferior que va para la glándula tiroides. Recordad, arteria tiroidea inferior. También ese tronco es llamado tronco tirobicérvico escapular, tiro tirobicérvico escapular. ¿Por qué? De acá van a nacer cuatro arterias, la arteria tiroidea inferior que mencionamos acá, la estamos señalando, miren ahí, arteria tiroidea inferior, que va directamente hacia la glándula tiroides. Tenemos esta otra que se ve acá, que es la arteria cervical transversa, podemos verla. Esa arteria cervical transversa va a dar una rama superficial, y luego va a dar esta ramita que se ve acá, que es la, la rama profunda que se dirige hacia la escápula. Luego tenemos esta otra arteria que se ve acá, que es la arteria supraescapular. ¿Entendido? Arteria supraescapular. Bien. Estas son las ramas importantes que podemos ver acá, que nacen de ese tronco. Tronco tiro cervical. Luego seguimos, jóvenes... Con relación al músculo escaleno anterior, luego seguimos viendo otras arterias. Por ejemplo, acá vamos a ver la arteria intercostal suprema, esta que se ve acá, detrás del músculo escaleno anterior, se llama arteria intercostal suprema. Y esa arteria intercostal suprema, básicamente, es lo que va a irrigar los tres primeros espacios intercostales, dando a los ramas intercostales. Y podemos ver acá la segunda intercostal que va a irrigar los espacios intercostales, como mencionamos. Después, tenemos la arteria subclavia que va a emitir otra ramita. Esta que se ve acá, que es la arteria torácica superior. Aquí, arteria torácica superior. Y eso es importante tener en cuenta cuáles son sus ramas. Luego tenemos la arteria tóracoacromial. Recordar que esa arteria subclavia va a terminar acá básicamente esa arteria toracocromial es rama del axilar en sí la arteria subclavia va a terminar cuando pasa acá el borde externo de la primera costilla o de la clavícula en su defecto el borde anterior de la clavícula o el borde externo de la primera costilla de ahí hacia abajo ya se va a llamar arteria axilar tengan en cuenta eso, ya no nos interesa la arteria axilar que es la que va a estar destinada para la irrigación del de hombro y se va a convertir en arteria braquial. De este lado podemos verla también, la arteria subclavia del lado derecho. Recordar que esa arteria subclavia se puede comprimir en caso de que aparezca acá una costilla a nivel cervical o que el músculo escaleno anterior se hipertrofie. Una hipertrofia del músculo escaleno anterior puede producir una obstrucción de la arteria subclavia y de la raíz del plexo brachial. Recordar que esa arteria subclavia penetra el triángulo interescalénico. Ese triángulo interescalénico estará delimitado por anteriormente el músculo escaleno anterior, posteriormente el músculo escaleno medio e inferiormente la primera costilla, su cara superior. Por ahí va a pasar la arteria subclavia, acá, arteria subclavia y la raíz del plexo brachial. Esto que hemos puesto acá es la raíz del plexo brachial que va a penetrar también por ese espacio. Es importante tener en cuenta eso. Cualquier duda que ustedes tengan, jóvenes, por favor, déjenmela en los comentarios. Vamos a hablar ahora de la arteria carótida común. La arteria carótida común, miren acá del lado derecho, tiene su trayecto desde el cuello, acá, iniciando en la base del cuello, mientras que la otra, la arteria carótida común izquierda, es más larga también porque nace directamente de la aorta, del arco de la aorta. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Entendido? Podemos ver acá que la arteria carótida común, tanto derecha como izquierda, ella van a estar acompañada por las venas yugulares internas y el nervio vago. Eso es importante porque ayudan a formar acá el paquete vasculonervioso del cuello. También estarán protegidos esos elementos por el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo es denominado el músculo centinela del cuello debido a que cuando hay una lesión en este músculo puede proteger los elementos que se encuentran acá el paquete vascular nervioso del cuello es muy importante tener eso en cuenta señores entendido seguimos acá esa arteria carótida común no va a emitir ninguna rama colateral importante a nivel del cuello por lo general nos vamos a enfocar en sus ramas terminales que son la arteria carótida externa y la arteria carótida interna donde se divide la arteria carótida común Vamos a ver eso a continuación. Esa arteria carótida común se va a dividir, miren acá, justamente por encima del borde superior, superior del cartílago tiroides. Miren acá. Tomamos como referencia el borde superior del cartílago tiroides o tomamos de referencia esta vértebra a nivel de la tercera vértebra cervical. Esto es importante. Va a emitir su rama anterior que se denomina acá arteria carótida externa y su rama posterior que se denomina arteria carótida interna, ¿entendido? Estas son las arterias terminales de la arteria carótida común, carótida externa y la arteria carótida interna, por encima del borde superior del cartílago tiroides o justamente a nivel de la tercera vértebra cervical. ¿Qué sucede? Esa arteria carótida externa, acá tenemos, podemos diferenciarla de la carótida interna, la carótida externa es la única que emite ramas a nivel del cuello. La carótida interna no emite ninguna rama en el cuello. Bien, también podemos ver acá la primera rama que emite la arteria carótida externa, que se denomina arteria tiroidea superior. Arteria tiroidea superior es la primera rama que nace de la arteria carótida externa. Esta arteria se dirige hacia la glándula tiroides. No hay que especificar, glándula tiroides es la que va a estar irrigando acá. Luego vamos a tener la segunda rama, para seguir evidenciando acá jóvenes es importante aprendérsela de la siguiente manera. Mencionamos tiroidea superior. Luego tenemos las siguientes ramas que van a ser de la carótida externa para que ustedes puedan aprendérsela de una manera adecuada. Miren acá. Podemos quitar estos músculos para que puedan ir evidenciando las siguientes arterias que mencionaré. Quitamos los elementos venosos, los vasos sanguíneos venosos para quedarnos con los rojos, que son las arterias. Recuerden hacer preguntas, jóvenes, si tienen preguntas, por favor. Miren acá, estoy quitando las venas para quedarme con las arterias. Tenemos la arteria tiroidea superior, que es la primera rama colateral que emite la arteria carótida externa. Luego tenemos otra arteria que se ve acá, que es la arteria lingual. Arteria lingual es la segunda rama que emite la arteria carótida externa. Y tenemos acá la tercera rama que emite, que es la arteria facial. Entonces tenemos tres ramas que nacen de la, de la parte anterior de la, de la arteria carótida externa. Arteria lingual, arteria... acá, arteria tiroidea superior, perdón, arteria tiroidea superior, arteria lingual y arteria facial. Esas son las tres arterias que nacen de su parte anterior. Si seguimos ahora dirigiéndonos hacia arriba, hacia la porción ya más, de, más alta... Vamos a ver las siguientes arterias. Tenemos acá estas. Déjenme quitar estas venas para seguir mostrándole cuáles son las otras arterias que nacen de la carótida externa. Quitamos esto. Acá tenemos jóvenes. Miren, esa otra arteria que se ve acá es la arteria occipital. Esa viene siendo la arteria número 4. Acá vamos a tener que a nivel de la arteria facial... Puede aparecer una arteria rama colateral que no la vemos ahí, que se llama arteria faringe ascendente. Esa viene siendo la número 4 en sí. La número 5 es la arteria occipital. Y la número 6 es la arteria auricular posterior. Acá, arteria auricular posterior. Esas son las ramas colaterales que emite la arteria carotida externa. Repito, arteria tiroidea superior, tenemos la arteria lingual, arteria facial. La arteria faringe ascendente que no se muestra en esta imagen. La arteria faringe ascendente que debería de ir acá y subir entre la carótida este externa y la carótida interna. Ella asciende aquí. Y no se ve ahí. Arteria faringe ascendente. Recuerden eso. Es rama colateral de la carótida externa. También tenemos esta otra que es la arteria occipital, auricular posterior, que es la última colateral. Mencionamos, la occipital y la auricular posterior. ¿Entendido? Las ramas terminales que emite la arteria carótida externa lo hace a nivel del espesor de la glándula parótida. Y esas ramas terminales son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar profunda. Acá la tenemos. Arteria temporal superficial y la arteria maxilar profunda que nacen en el espesor de la glándula parótida. Quitamos esto de aquí para poder ver bien las ramas terminales de la arteria carótida externa miren acá esa arteria carótida externa quitamos ese plexo miren acá esta arteria carótida externa se divide en el espesor de la glándula parótida en esta arteria terminal que se ve acá que es la arteria maxilar o maxilar profunda y por último tenemos acá esta otra que es la arteria temporal superficial ¿entendido? La arteria temporal superficial se va, va a estar ubicada delante del trago en la posición anatómica, una estructura que estará delante de la oreja que se denomina trago, delante de, del conducto aditivo externo que se denomina trago. Ahí va a estar ubicada esa arteria temporal superficial y recordar que ahí se palpa el pulso de esa arteria temporal superficial. Tengan eso pendiente. ¿Cuál arteria o cuál elemento vascular se localiza delante del trago? La arteria temporal superficial. Eso puede salir mucho en los exámenes. Vamos a ver ahora las distintas ramas. Solamente para conocerlas. Las distintas ramas que emite la arteria maxilar profunda. Acá tenemos esta ramita que se ve acá. Que es la arteria meningia media. Recuerden. Cuando hablamos de los agujeros del cráneo. La arteria meningia media que va a penetrar por uno de los agujeros del cráneo. Específicamente por el agujero redondo menor o agujero espinoso junto con agujero espinoso, junto con la arteria meninja, con, con el nervio, el ramo, meninge, el ramo mandibular del nervio mandibular, vaya la redundancia, el ramo meningio del nervio mandibular, ahora sí. Luego tenemos otra arteria que se ve acá, que nace de la arteria, de la arteria maxilar, que es la arteria profunda posterior, temporal profunda posterior, tenemos la arteria, la arteria que se ve acá, maceterina. Tenemos la arteria alveolar inferior. Tenemos la arteria bucal. Y es importante conocer que esta rama maxilar, esta arteria maxilar, va a emitir 14 ramas. 14 ramas que tienen que conocerla, por lo menos, a los estudiantes de odontología, que es básicamente a quienes se le da con mayor detalle esta arteria maxilar. Importante tener eso pendiente señores Por ejemplo acá podemos ver otra arteria Que es la arteria meningia accesoria Y esta es la meningia media como mencionamos Miren acá por, don, por donde penetra Esta arteria que se ve aquí Penetrando por el agujero Y esta otra que es la meningia accesoria Que va a penetrar por el agujero bar Recuerden eso ¿Entendido? Acá podemos ver otra arteria que es la arteria profunda, temporal profunda anterior y otra que se ve allá adelante. Recordad, la rama terminal que emite, la rama terminal de la arteria maxilar profunda se denomina arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina es la rama terminal de la arteria maxilar. Acá podemos ver la arteria facial, por ejemplo. La arteria facial, que es una rama colateral importante de la arteria temporal, la arteria carótida externa. Esta arteria facial se va a localizar, para localizarla, por ejemplo, vamos a verla del otro lado. Para localizarla, la vamos a ver ubicada acá, con relación al ángulo de la mandíbula. Con relación al ángulo de la mandíbula, es importante tener en cuenta esto: que esa arteria, a este nivel,. Déjenme colocar la parte ósea. Acá. Es importante conocer que esta arteria se relaciona con el ángulo de la mandíbula y que una lesión o una fractura a nivel del ángulo de la mandíbula puede comprometer esta arteria y la vena facial. Miren acá. ¿Entendido? Ahí hace una coda dura y luego asciende hacia la cara. Esa es la arteria facial acompañada por la vena facial. Ahí tenemos. Luego, esta arteria facial va a emitir ramitas, por ejemplo, esta rama, que es la rama labial inferior, va a emitir otra ramita que se ve acá, que es la arteria bucal, y sigue ascendiendo. La rama terminal de la arteria facial, tienen que conocerla, ¿cómo se llama? La rama terminal de la facial, ella, ella emite acá, donde se origina la vena facial, esta arteria termina, recuerden eso ella termina en el ángulo interno del ojo con esta arteria que se ve acá que se denomina arteria angular arteria angular es la rama terminal que va a dar la arteria facial acá podemos ver que esa se llama arteria dorsal de la nariz pero déjenme verificar para ver si puedo mostrarle a ustedes la arteria angular, miren acá arteria angular es la rama terminal de la arteria facial entendido ya saben. Tengan eso pendiente y que no se lo olvide. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer? Déjenme ver. Ok, vamos a hablar ahora de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, recordar que es la rama terminal posterior de la carótida externa. De la carótida común. Dice la carótida externa. Es la rama terminal posterior de la arteria carótida común. Esta asciende, esta tiene una porción acá, cervical, ella asciende y luego penetra acá por el conducto carotidio que se encuentra en el hueso temporal. Ella penetra el conducto carotidio del hueso temporal. Vamos a ver entonces a nivel intracraneal en la otra porción que tiene, que es la porción intrapetrosa. Vamos a ver cómo se puede mostrar esa irrigación ahí de la arteria de la arteria carótida interna para mostrarle a ustedes lo que conocemos como polígono de Willis vamos a mostrar acá la arteria carótida interna podemos evidenciar aquí cómo ella va a penetrar por dentro del conducto carótido recordar, conducto carótido es el conducto por donde penetra la arteria carótida interna. ¿Qué sucede? Esa arteria carótida interna, luego de que ella penetre el conducto carotidio, va a penetrar una estructura que es un desdoblamiento de dura madre que se denomina seno cavernoso. El seno cavernoso que se encuentra dentro de la cavidad craneal. Recuerden darle like jóvenes a este video para que ustedes puedan compartirlo también con sus diferentes colegas y amigos. Esto se llama eh, Anatomy Human Anatomy. Es un atlas digital. Así lo puede encontrar. Entonces, jóvenes, miren acá. Penetrando por el conducto carotidio, la arteria carotídea interna. Vamos a ver ahora dentro de la cavidad craneal qué es lo que hace. Vamos a mostrar esa estructura ahora. ¿Entendido? Lo colocamos de esta manera para ver qué ella hace dentro de la cavidad craneal. Vamos a quitar estos huesos. Del cráneo. Para poder evidenciarla mejor. Quitamos también. Parte del cerebro. Para poder ver. Solamente la arteria. Carótida interna. Sin el cerebro. Entendido. Para que puedan entenderla mejor. Déjenme ver. Ok. Quitamos estos elementos. Que son parte del de diencéfalo y los núcleos basales. Recordar jóvenes. Que estamos hablando de la irrigación y el drenaje de la cabeza y el cuello. Ya le pude mencionar del drenaje. Para que ustedes lo puedan evidenciar. Por ejemplo miren acá la carótida interna como ya penetra. Luego esa arteria jóvenes. Recordarla. Miren vamos a mostrarla acá. Recordar. Recordar que esa arteria carótida interna penetra el seno cavernoso y es acompañada ahí por el nervio abducen. Acá la tenemos. ¿Cuáles son las ramas que va a emitir la arteria carótida interna? Vamos a tener esta que son hipoficial inferior, por ejemplo, arteria hipoficial inferior, esa pequeñita que se ve ahí, que va a irrigar la glándula hipófisis. Acá, la hipófisis. Esa es una arteria hipoficial inferior que es rama colateral de la arteria carótida interna. También esa arteria carótida interna va a emitir una rama colateral llamada arteria oftálmica. La arteria oftálmica que va a penetrar por el conducto. La arteria oftálmica que va a penetrar por el conducto óptico, por ese conducto que se ve acá, acompañando el nervio óptico. Luego, ¿qué hace esa arteria carótida interna? Va a emitir otras ramas que son, miren, colateral. Esta es la arteria hipoficiaria superior.